En la actualidad, la mayoría de las actividades que se desarrollan en el ámbito laboral implican el uso de tecnologías. Podemos analizar las tecnologías desde dos puntos de vista, el hardware y el software. El hardware nos permite estudiar todos los dispositivos y sus componentes, la parte dura de la computadora. De allí proviene el término hard en inglés, que significa duro. En otras palabras, el hardware es todo lo que puede tocarse en los dispositivos tecnológicos. Por otro lado, el software son los programas o aplicaciones que permiten que los dispositivos hagan lo que nosotros necesitamos. Soft en inglés significa suave y es evidente que los programas no pueden tocarse o manipularse como en el hardware. Estos son dispositivos tecnológicos que pueden manipularse, es decir, hardware. En la actualidad los que más utilizamos son las computadoras, tablet y los teléfonos celulares. Todos ellos poseen una placa base o Motherboard, pero varía en la forma y especialmente en su tamaño. En esas placas se conectan todos los componentes electrónicos, justamente transmiten la electricidad entre ellos para comunicarse. En una Motherboard de computadora se pueden identificar distintas ranuras, por ejemplo, aquellas donde se insertan las memorias. El componente más importante de la Motherboard es el procesador que, por sus siglas en inglés, también se lo denomina Central Processing Unit CPU o Unidad Central de Procesamiento. Es considerado el cerebro de la computadora, ya que interpreta las instrucciones y procesa los datos de los programas de computadoras. Los modelos de los procesadores cambian de año a año. Antes de comprar, conviene consultar diversas páginas especializadas para estar al tanto de los nombres y velocidades de los más actuales. En la actualidad, la marca Intel i9 es lo máximo que puede conseguirse, mientras que la marca AMD, la serie Ryzen, es la más actual, aunque existe una para uso profesional intensivo denominada Threadripper 2000. La velocidad del procesador es la responsable del rendimiento de un dispositivo. La velocidad de los procesadores actuales se miden en megahertz o gigahertz. Cuando se desea comprar un dispositivo, especialmente una computadora o tablet, hay que comparar distintos modelos para asegurarse de conseguir el más rápido. Toda computadora contiene un reloj del sistema. Este reloj es accionado por un cristal de cuarzo que al momento de aplicar la electricidad, las moléculas en el cristal vibran muchas veces cada segundo. Las vibraciones son usadas por la computadora para medir sus operaciones de procesamiento. En palabras más simples, el reloj marca el ritmo en que se disparan las operaciones en la computadora. Las frecuencias de relojes de los microprocesadores se miden en Hertz. Otra de las partes importantes es la memoria RAM. El nombre se debe a las iniciales de las palabras Random Access Memory o bien Memoria de acceso aleatorio. Es considerada la memoria principal de la computadora, donde residen programas y datos, sobre la que se pueden efectuar operaciones de lectura y escritura. La principal característica es que la información se mantiene en ella solo mientras la computadora está encendida. En cuanto se apaga, la información que contenía se borra. En la imagen se ven dos tipos de memoria, el tipo DDR2 y el tipo DDR3. En el primer caso es la memoria que tiene una tasa de transferencia que duplica la velocidad del reloj. En la segunda lo triplica. La velocidad de transferencia es expresada en megahertz. Existen también memoria tipo DDR4. Existe otra memoria que solo puede leerse y se llama ROM, que es la abreviatura en inglés de Read Only Memory. Es un dispositivo que almacena datos o instrucciones de forma permanente utilizada generalmente para la fase de arranque de las computadoras.